Gracias a la Vorágine por su colaboración permanente con nosotros. Y bueno, en este páramo que es la historia, en este páramo que son las ciencias sociales, consideramos que desde desmemoriados estamos siendo relativamente un poquito más optimistas que cuando empezamos. Ya llevamos, este es nuestro cuarto año y consideramos que es el, la, prácticamente ya la consolidación de un proyecto de investigación, de memoria histórica y más que de memoria histórica, como nosotros siempre nos gusta definirnos de memoria colectiva de memoria colectiva en la que vamos sumando muchos testimonios, tanto orales como escritos de esos pequeños protagonistas de la historia que seguramente nunca van a aparecer en ningún manual pero que son héroes cotidianos que a lo largo de toda su vida han luchado, han sufrido, han penado incluso algunos han pagado con su vida llegar hasta aquí en este segundo número de, de desmemoriados, en este segundo anuario, recogemos como el documento del mes, que como todos los meses, con la inestimable colaboración del diario .es, va apareciendo. Son temas que, como nosotros siempre decimos, la historia está viva, entonces son, no la historia para nosotros acaba el 1 de abril del 39 y finaliza el 20 de noviembre del 75 sino que sigue permaneciéndose como un ente vivo entonces nuestra historia nosotros empezamos con el final de la guerra civil pero por ejemplo en este, en este segundo número el especial que recogemos es el especial de, de Reynosa el año pasado en el primer número eh, dedicamos un especial al incendio de Santander y este año nos hemos, de, nos hemos decidido por recoger testimonios de lo que supuso la reconversión industrial en la zona de Campó. Lo que fue la terrible lucha de aquellos obreros hidrometalúrgicos, si de, de la naval, etcétera, etcétera, que tuvieron que sufrir una represión brutal y que incluso costaron la vida, como todos recordáis, de, de Gonzalo Ruiz. Fueron días tremendos. Por otro lado, eh, no solo nos hemos limitado simplemente a exponer, a exponer nuestro testimonio en nuestro trabajo en el anuario, sino que también eh, tuvimos la oportunidad de, de hacer una exposición, realmente no sé si la visteis o fuisteis poco los que fuisteis, pero realmente impresionante, de Manuela Parra, eh, que recogía los testimonios su obra gráfica y su obra poética pero fundamentalmente cogía, escogía y, y traía lo que los exiliados españoles en los campos franceses, justo después de acabar la guerra civil, entre los que se encontraba su padre oficial del ejército republicano, habían un testimonio directo con cartas, con testimonios gráficos de lo que habían vivido en unas condiciones francamente inhumanas. Realmente la exposición que fue, estuvo en el parlamento fue impresionante de esas cosas que siempre vale la pena visitar y por otro lado también hemos pensado que era bueno y es bueno de hecho que nuestro trabajo se extendiera fuera de Santander y fuera a otras zonas de Cantabria este año hemos estado en Gajano donde el club de lectura nos invitó amablemente para recoger un poco lo que estábamos haciendo aquí y luego hemos estado en Limpias donde Fernando un nuevo miembro de Desmemoriados, pues estuvimos el otro día en el tema de, de, de las fosas que han aparecido allí y que han, han aparecido recogidas en el Correo, en el Diario Vasco, etcétera, etcétera, y en el Diario Montañes. Ese sería un poco los, el aspecto más o menos conocido de la labor que nosotros vamos realizando. Por otro lado, hay una actividad que es la, la, la menos visible, la actividad que, que bueno que no aparece publicada en ningún sitio, pero que sigue estando viva, que son tanto las entrevistas que realizamos, que ya tenemos más de 50 entrevistas, la recuperación de documentación, tanto escrita como gráfica, ...y que incorporamos a nuestra página, a la página web desmemoriados.org... ...a la que una vez más os invitamos, a la que entréis, participéis en ella... ...y los que tengáis información, pues la podéis aportar, porque bienvenida será... ...toda la información que podáis enviar, la recibimos de buen... y, y procuramos tratarla... ...con todo el cuidado posible, respetando tanto la, la ley de propiedad intelectual... ...como todos los derechos de los autores. Eso sería hasta ahora lo que vamos haciendo... Este es, por eso hablábamos de consolidación del proyecto. Y ahora decimos, bueno, ¿y el futuro? ¿Cuál es nuestro futuro inmediato? Nuestro futuro inmediato es seguir con la labor que estamos haciendo. Y como os decía antes, en este páramo de las ciencias sociales, pues somos un poco más optimistas, porque hemos logrado, por un lado, la colaboración con la Universidad de Cantabria, concretamente con la biblioteca. Es decir, parte, de la, o, parte o casi toda la información que se pueda poner en manos de la biblioteca de la Universidad de Cantabria, se va, se va, va a pasar a formar parte de un repositorio donde todos los interesados en la, en la investigación histórica puedan tener acceso a esa información. Para nosotros, que nuestros medios son muy limitados, pues es muy importante tener esa posibilidad y además facilitar a todos los que estén interesados en la historia oral y en la historia escrita de Cantabria, en esa pequeña historia, el poderlo conseguir, el poder tener acceso a ello y trabajar sobre ello. Luego, por otro lado, la colaboración con la Consejería de Cultura, bueno, en el tema de las fosas, Uh, Ángel os explicará muy detenidamente, con mucha más antes que yo, en, de qué, en qué estamos. Y luego una ley de memoria histórica. Es cierto que en mm, los últimos tiempos parece ser que hay nuevos aires, en el, en, concretamente en la Consejería de Cultura y nuevos aires en el Gobierno de Cantabria. Y bueno, parece que esta ley de memoria histórica de la que Cantabria carecía está en fase de desarrollo y se plantea, antes del final de la legislatura, poderla tener aprobada y desarrollada. Es importante porque cuando uno observa un mapa de España, una de las zonas donde ve que prácticamente es un desierto, es, corresponde con Cantabria. Entonces sería bastante importante que esto se llevara a cabo. Y bueno, parece que hay unos nuevos aires, como os decía antes, unas nuevas posibilidades de llevarlo a cabo, de finalizarlo con éxito. Por otro lado, queríamos hacer algo que para nosotros es muy importante. Queremos hacer algo en algo que para nosotros ha significado, pues bueno, no sé cómo deciros, un esfuerzo de dos años, y no me refiero concretamente al tema del caso Almería. Durante dos años hemos estado pidiendo que nos oyeran en el Parlamento. Hemos oído, bueno, ya veremos, bueno, en este momento, incluso el presidente del gobierno regional, Miguel Ángel Revilla, diciendo algo vamos a hacer. Como recordáis todos, o me imagino que no haga falta ni mencionarlo, el caso Almería fue el asesinato del, de Luis Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, que salieron de Santander, camino de Almería, a, a, a un acto social, a, a la primera comunión del, del sobrino de uno de ellos, y fueron confundidos... ...con un comando de ETA y fueron brutalmente torturados y asesinados por la Guardia Civil. Después de, de mucho bregar con, la, con las autoridades regionales, al final, hace dos días, hace dos días... ...por fin la Junta de Portavoces ha accedido que el 10 de mayo se haga un acto en el patio del Parlamento Regional... Un acto que para nosotros es muy importante, pero sobre todo es muy, muy importante para los que fueron los tristes protagonistas de aquella historia, porque es un acto de desagravio para, para las víctimas. Es un acto de necesaria, de obligada solidaridad con las familias que han penado, no han sido reconocidas como víctimas del terrorismo durante años. Y por otro lado, queremos que ese mismo día sea también una repulsa absoluta de lo, que no pueden, de lo que no puede ser nunca una forma de Estado. Es decir, un Estado democrático no se puede permitir que sus fuerzas armadas, que sus fuerzas de orden público asesinen y torturen como se hizo en aquella ocasión. Para ese acto, sinceramente, os llamamos a todos, porque queremos que ese 10 de mayo esté el, parlamento, el patio del Parlamento que no quepa un alfiler. Queremos, por favor, que vayáis todos. Queremos que, por favor, utilicemos todos el boca a boca para lo que consideramos que es un acto de justicia hacia gente que lo ha pasado muy mal, de una, que eran absolutamente inocentes, como hemos dicho antes, y han sufrido en sus carnes, bueno, lo indecible. Y eso sería un poco en general la presentación de este, de este anuario. Ahora, eh, Chávez, si está amable... Bueno, yo doy solamente un momento, voy a hacer la presentación de Ángel. Y bueno, pues Ángel es el licenciado en Prehistoria y Arqueología, es doctor en Prehistoria y actualmente es profesor de la Universidad de Cantabria de Prehistoria. Sus principales líneas de investigación están relacionadas con las primeras sociedades campesinas de la región cantábrica y Próximo Oriente y todo lo relacionado con la arqueología funeraria que también coge temas pues, más actuales. Es autor de muchísimas publicaciones y ha participado en numerosos en numerosos proyectos de investigación. Que lo he yo hoy. <risa> eh, Es el director del proyecto sobre las fosas y personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil y represión posterior en Cantabria. Un proyecto que se encargó en el, al gobierno que le encargado por el gobierno regional en el año 2010 en cumplimiento de la ley de memoria histórica. Es un proyecto que que que iba a desarrollarse y ejecutarse en varias fases, pero que solamente se ha podido hacer una, sola, una, una fase de ellas y que eh, de ahí se generó un informe eh, cuyo informe cayó en el olvido y durante unos años, hasta que desmemoriado nos enteramos de la existencia de ese informe y todas las pesquisas nos llevaron a, a Ángel. En la consejería, pues hemos estado preguntando a todas las consejerías que, había, o, en que se podía preguntar y al final hemos conseguido que, que se localice el, el, el trabajo. ¿no? Y, y en la actualidad, ahora mismo, Desmemoriados, lo que pretende es que vamos a trabajar para que el proyecto se siga llevando a cabo y, y después su difusión, que es una cosa yo creo que fundamental. Gracias Ángel. Eh, la verdad es que estamos encantadísimos ha dicho que sí a todo <risa> por cierto hay un artículo de él que por el módico precio de 10 euros <risa> y tal, también podéis leer muchas más cosas eh, os dejo con Ángel y bueno pues nada las cosas comunes de la guerra civil y de la represión posterior en Cantabria eh, es el título de la conferencia no sé si estamos aquí muy en medio de la pantalla ¿no? casi nos guardamos por esto te un poco. Muy bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por la presentación y gracias a la vorágine por haberme pedido, a ver si funciona esto, a ver dónde está aquí... No sé, ¿Dónde está la pantalla? Aquí, aquí, sí, está en pequeñito. Gracias también a la vorágine, ¿eh? como decía. A ver. Bueno, esto de aquí abajo no se quita. ¿Con el tiempo? Okay. Gracias por haberme permitido participar en estas iniciativas, actividades tan interesantes que hacéis aquí y especialmente un día tan señalado como es la presentación del, del anuario voy a intentar no alargarme demasiado porque creo que es quizá más interesante al final, pues no sé, hacer preguntas o iniciar eh, algún pequeño debate en fin, lo que queráis ¿no? bueno. bueno, hace ya casi 40 años desde 1969 que España firmó el Tratado Universal de los Derechos Humanos hace 17 años que se exhumó, que se excavó con metodología rigurosa científica la primera fosa común de la guerra civil en España y hace 10 años que entró en vigor la llamada ley de memoria histórica a pesar de todo ello seguimos arrastrando ahora mismo un problema un problema que tiene ya casi 80 años derivado de la guerra civil que son los desaparecidos que tienen relación con aquel conflicto. Hay partidos políticos, hay instituciones, incluida la máxima institución de nuestro país, que es el gobierno español, que no consideran que esto sea un problema. Se oyen incluso a veces frases despectivas ¿no? al respecto, etc. ¿no? Sin embargo, es un problema real, ¿eh? y así lo admiten organismos internacionales, ¿eh? nada sospechosos como el Parlamento Europeo o la propia ONU, ¿eh? que ha requerido en numerosas ocasiones al gobierno español que actúe, que haga algo al respecto, ¿no? sin contar también bueno, con iniciativas privadas, ONGs como Amnistía Internacional que han insistido en lo mismo, etcétera, etcétera. ¿eh? Así que realmente este problema no es inventado, ¿eh? no es... Eh, algo fabulado por parte de familiares de los desaparecidos, etcétera sino que es un problema muy real ¿eh? y no hablamos de cientos o de miles de desaparecidos hablamos de decenas de miles de desaparecidos España es el segundo país del mundo en mayor número de desaparecidos ¿eh? después de Camboya ¿no? las masacres de Pol Pot ¿eh? con sus quemeres rojos, etcétera esto no lo solemos tener en cuenta, ¿no? Si me permitís, bueno, aquí tenéis un pequeño mapa general, luego veremos algunos más, más concretos, con, eh, que indica digamos, eh, la distribución de fosas comunes y de desaparecidos durante la Guerra Civil y también en las épocas posteriores durante la, la posguerra. Destacan especialmente la masa de fosas detectada en Aragón y también, sobre todo, en Andalucía. Son desaparecidos de ambos bandos. ¿Mm? Hay desaparecidos, por supuesto, eh, del bando llamado nacional, ¿no? asesinados por los republicanos. Bueno, esto es normal en cualquier conflicto, ¿no? hay víctimas de ambos bandos. ¿no? Pero desde luego sobresalen con mucho las víctimas del bando eh, republicano. Y además esto es más grave, porque esta represión no solamente se limitó la guerra, ¿no? sino que el franquismo siguió ejerciendo esta represión en épocas posteriores, ¿no? durante la posguerra. Es decir, podemos hablar ya no de grupos de descontrolados, sino de una verdadera violencia de Estado. ¿no? Y esto es algo, como se ha comentado antes, en el caso de Almería, por ejemplo, ¿eh? pues algo muy, muy grave. ¿no? Aquí no sé si... No sé si tengo aquí alguna diapositiva traspapelada. No, está bien. Bueno, para que os hagáis una idea, un par de gráficos nada más. ¿eh? Decía decenas de miles de individuos desaparecidos en la guerra y en la posguerra. ¿no? Es difícil, y en general, casi todas las cifras que voy a poner aquí son muy relativas. ¿eh? Es muy difícil precisar en todos estos aspectos. ¿no? Pero en general se estima entre 120 y 140.000 en ¿eh? nada menos los desaparecidos en estas épocas, en España, de ambos bandos. Ahí tenéis un poco la distribución por comunidades autónomas, en este caso no figura Cantabria, estaría probablemente incluida en Castilla y León. Son gráficos que tienen unos pocos años, en realidad han cambiado un poco, pero bueno, siguen siendo válidos. Esta gran cantidad de personas está alojada en fosas comunes, lo que llamamos fosas comunes, fosas enterramientos anónimos. ¿no? Se calcula que hay en torno a 2.500 de ellas, ya he dicho, sobre todo en Aragón y en Andalucía, en todo el territorio nacional. ¿eh? Probablemente son más, ¿eh? porque hay algunas que todavía que continuamente se están eh, también descubriendo. ¿no? Ya lo veremos luego. En Cantabria, concretamente, hay en torno a 150, ¿eh? como detectamos en el estudio que antes comentaba Chávez. ¿no? Ya lo veremos más adelante. Y bueno, ahí veis también, ¿eh? como decía, en Andalucía y en Aragón, la gran cantidad de fosas comunes e individuos que eh, corresponden a la represión de estas épocas. Si me permitís recapitular un poco... ¿eh? Dentro, en el estudio, en la investigación de estos desaparecidos, podríamos considerar como tres etapas. Muy brevemente. La primera etapa, pues, durante la propia dictadura, desde el final de la guerra hasta 1979. La primera actividad que, en la que se tiene constancia, que se realiza para la investigación de estas fosas, es, como os pongo ahí, la causa general que el Ministerio Fiscal del Estado Español eh, realiza y que denomina sobre la dominación roja en España, ¿no? que se hizo en 1940. ¿no? El, el ministro encargó a los fiscales de las respectivas comarcas, regiones de España que investigaran el número de fosas, los desaparecidos, los crímenes cometidos, etcétera, etcétera, y que remitieran toda esa documentación a Madrid. ¿no? Y así se hizo. Es lo que se conoce en términos coloquiales, como la causa general, ¿no? general. Por supuesto que es un estudio absolutamente sesgado, porque claro lo que se trataba era, sobre todo, de investigar los crímenes, como dice ahí, de la dominación roja. ¿eh? No se hace prácticamente caso a las víctimas republicanas. ¿no? En 1959, a partir de 1959, en los años siguientes, otra actividad que tiene relación con este tema, es toda una serie de exhumaciones que se llevan al Valle de los Caídos en, en Madrid. ¿no? Al principio, como sabéis, el Valle de los Caídos iba a ser un gran monumento dedicado a las víctimas nacionales, digamos. ¿no? Pero finalmente se decidió que también eh, hubiera ahí republicanos, que hubiera víctimas de ambos bandos. ¿no? Así que, eh, sin ningún miramiento, se extrajeron cantidad de restos de republicanos de muy diferentes puntos de España y se trasladaron también para ser enterrados o reenterrados, digamos, en el Valle de los Caídos. ¿no? Generalmente, sin permiso ni autorización de los familiares, sobre todo cuando eran eh, cuerpos anónimos. ¿no? En otros casos, se informó a los familiares los familiares que iban a decir que no, no tenían más remedio que callarse. ¿no? Así que hoy en día en el Valle de Dos Calles, como sabéis, tenemos más de, no recuerdo la cifra exacta, pero más de 30.000 individuos de ambos bandos. ¿no? Y en el caso de los republicanos, la mayor parte de ellos llevados ahí sin ningún consentimiento, sin ningún miramiento. ¿no? La mitad de ellos, más o menos, de estos 30 y pico mil, están identificados solamente. En 1969, diez años después, hay otro punto importante en este tema, que es la ley por la cual prescriben los delitos cometidos antes del 1 de abril de 1939. Fijaros que han pasado 30 años. ¿eh? 30 años después de acabar la guerra, todavía se estaban persiguiendo delitos cometidos en el 36, en el 37, en el 38. Una segunda etapa serían ya los inicios de la democracia, ¿eh? hasta más o menos el inicio de, de nuestro siglo, ¿eh? el siglo presente. ¿Eh? En 1979 tiene lugar, digamos, el hito más importante. ¿eh? Es una ley que por fin reconoce pensiones, asistencia social, etcétera, a familiares de los republicanos también. Hasta entonces, por supuesto, solamente los familiares del bando nacional cobraban pensiones, las viudas, etcétera, etcétera. Y finalmente, la época actual, ¿eh? en nuestros años, desde a partir del 2000 hasta la actualidad. ¿no? En este momento es cuando realmente hay un salto importante ¿no? en la investigación, en el estudio, en la rehabilitación de las víctimas, etcétera. ¿no? En el 2000 se crea la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. Es la primera que aparece en España, posteriormente han surgido otras también. Esta realmente es la más importante hoy en día también. ¿Eh? Tiene una página web que os recomiendo si os interesa el tema donde se trata toda una variedad de aspectos, desde cómo proceder un familiar para recuperar los restos de, de una víctima, hasta las fotografías y memorias de las exhumaciones, en fin, todo tipo de temas. Y un hito importantísimo es 2007, ¿no? con la famosa ley que dice, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil de lectura, que es lo que conocemos vulgarmente como ley de la memoria histórica y también, a amparo de ella, han surgido posteriormente otras legislaciones de las comunidades autónomas. Como se comentaba antes también, precisamente ahora el gobierno de Cantabria quiere hacer su propia legislación. En general está bien que se hagan porque estas leyes autonómicas suelen mejorar aspectos respecto y concretarlos respecto a la legislación general del gobierno. Pues tal, vamos uh <laughs> y también a partir de 2000 eh, hay que destacar bueno pues toda una serie de investigaciones científicas de muy diferentes tipos o sea, a través de el examen de todo tipo de archivos la realización de inventarios de fosas de mapas de fosas en diferentes comunidades autónomas etcétera etcétera ¿no? y también la realización de numerosas aunque todavía desde luego no son suficientes exhumaciones ¿no? aperturas de fosas para proporcionar esos eh, restos a los familiares y eh, que sean enterrados dignamente en los cementerios. Bueno. A pesar, como decía al principio, de la ley de memoria histórica y otras iniciativas, eh, por parte del Estado la verdad es que en todos estos años de este siglo no se ha hecho gran cosa. ¿eh? Podréis leer muchos recortes de prensa donde ya, como decía antes, numerosas organizaciones e instituciones llaman la atención al gobierno de que hay que acelerar un poco la cosa, que está muy bien hacer la ley, pero hay que ponerla en práctica. ¿no? Hubo algún intento, como conocéis también, de avanzar en el asunto, ¿no? concretamente por parte del juez Baltasar Garzón. Desde la Audiencia Nacional, él... Eh, promovió que diversas organizaciones de diferentes comunidades de España le enviaran los datos para hacer un censo de víctimas, un censo de fosas, etcétera, etcétera. Pero como sabéis, esto duró poco. ¿eh? Por parte de la Fiscalía del Estado eh, se le dijo que eso era prevaricación, que este es un tema que no, que no le competía a la Audiencia Nacional, que es una cuestión de los jueces locales, etcétera, etcétera y el asunto se acabó como sabéis posteriormente a causa de otros temas del caso Gürtel, etc pues Baltasar Garzón fue retirado de la, de la judicatura ¿no? y no ha habido realmente salvo el suyo ningún intento por parte de digamos de altos tribunales del estado de poner esto en marcha bien, a pesar de todo como decía se ha hecho algo sobre todo por iniciativas personales iniciativas de asociaciones etcétera, ¿no? ya que no se contaba o no se cuenta en general con el, el apoyo o la iniciativa del Estado. Una de estas iniciativas es la elaboración de los mapas de fosas comunes en España. Naturalmente, si queremos hacer alguna acción respecto a los desaparecidos, necesitamos conocer antes ¿no? este, este mapa de desaparecidos o de fosas. ¿no? Tenemos que tener documentación sobre todo este tema, por tanto, es algo preliminar a exhumaciones y otro tipo de trabajos. Son varias las comunidades que se han tomado un poco en serio esto. ¿eh? y eh, han realizado estos mapas de fosas tal como recomienda o exige la ley de memoria histórica. ¿no? Aquí os pongo algunos ejemplos. ¿no? El de Andalucía, ¿no? como decía antes, eh, la comunidad con más fosas y más desaparecidos. ¿no? Bueno, para que os hagáis una idea, que tampoco solemos hacernos la idea, solamente en Andalucía hay más desaparecidos, más de 50.000, que si sumamos todos los desaparecidos de América, de Chile, de la dictadura chilena, de la dictadura argentina, etcétera, etcétera. Para que veáis un poco la proporción del asunto, ¿no? No suena mucho los desaparecidos de Chile o de Argentina. Bueno, pues solamente en Andalucía hay más que en, todo, que en todos los países americanos, en ¿no? todas las dictaduras americanas. ¿no? Hay otras cosas curiosas también. Se ve la gran abundancia en Andalucía occidental de fosas. ¿no? por contraste con Andalucía Oriental, aquí el, la República resistió más tiempo, pero en las zonas ocupadas por Franco, ¿no? pues tenemos este fenómeno. Incluso se ha llegado al nivel de hacerlo por provincias, en el caso de Andalucía en concreto, ahí te, os pongo el ejemplo de Huelva, ¿no? mapas muy detallados de incluso una provincia concreta, no solamente de la comunidad autónoma. Otro ejemplo en Mallorca, por ejemplo, donde también hay una importante cantidad de fosas. Siete. ¿no? En Mallorca fue precisamente la que eh, impulsó un poco a, a solicitud de Mallorca, Baltasar Garzón empezó a tomarse en serio este problema precisamente. O algún caso cercano a nosotros, Asturias, por ejemplo, también ha hecho su mapa de fosas. o Cataluña o el País Vasco, con mapas también muy detallados, en este caso mapas interactivos donde tú pin pinchas y, eh, y tienes la, las características de las fosas. ¿no? Y muchas de estas comunidades, las más preocupadas por el tema, han enviado al Ministerio de Justicia Español, eh, tal y como requiere también la Ley de Memoria Histórica, sus datos para que el Ministerio elabore un mapa general de fosas de toda España. ¿no? Este fue el resultado, realizado hasta 2011. A partir de 2011 cesó, bueno, en 2012 se bajó a un 60% los fondos bueno, con, la, con el advenimiento del Partido Popular, se bajó hasta un 60% los fondos dedicados con la memoria histórica y a partir del año siguiente, 2013, hasta la actualidad, el, la cantidad de euros dado para este tema en los presupuestos generales del Estado es de cero euros. No ha habido ni un solo euro. Por tanto, este mapa está detenido en 2011. ¿Qué nos llama la atención de aquí? Bueno, pues que efectivamente hay... Regiones de España preocupadas por el tema y otras que no lo son tanto. Y por lo que respecta a nosotros, y ya que voy a hablar sobre todo de Cantabria, pues fijaros este hueco que queda aquí en medio. ¿no? Lo vamos a ver más de cerca. Ahí lo tenéis, ¿eh? por comparación con el País Vasco y con Asturias, aquí tenemos un Erial ¿no? con únicamente siete fosas. Lo vemos también en otras fuentes, en el país también, por los mismos años, 2010. Cantabria sin datos no ha sacado del periódico y el propio gobierno de Cantabria ¿eh? cinco fosas ¿eh? ni siquiera se han molestado poner las otras dos limpias, etcétera, que se conocían ¿eh? bien, así estaba la situación en 2010 cuando eh, gobernaban PRC y PSOE ¿eh? entonces bueno eh, parece que hubo una cierta preocupación la Consejería de Empleo y Bienestar Social y se animaron también, como otras partes de España, a hacer un mapa de fosas detallado, una investigación en Cantabria. Encargaron a la Universidad de Cantabria, y bueno, yo asumí la dirección con unas becarias y e hicimos este trabajo que tiene un nombre larguísimo, que lo veis ahí: servicios para la ampliación y precisión del mapa de fosas de personas desaparecidas violentamente durante la guerra civil o la represión política posterior, y cuyo paradero se ignore, y realización de trabajos preliminares a las actividades de indagación. En este trabajo, como lo digo, nos encargó el, nuestro, el, el gobierno de Cantabria en en 2010 y lo realizamos pues, eh, un poco rápidamente, solamente cinco meses. La idea era continuarlo, pero nuevamente llegó al poder el Partido Popular y la cosa se acabó. Bueno, a pesar de todo, tuvimos eh, es un trabajo que habría que completar y continuar y mejorar. ¿no? Es pues muy preliminar, pero a pesar de todo, eh, bueno, este es un modelo de las fichas que utilizamos. Lo que, hacíamos, lo que hicimos fue revisar todo tipo de archivos, de fuentes, de bibliografía y luego también muchas entrevistas con testigos ¿no? algunos de ellos ya han muerto, pues son personas como podéis imaginar, pues ya muy mayores ¿no? entonces manejábamos unas fichas acordadas con el gobierno de Cantabria también para eh, en el caso de que los eh, inhumados estuvieran identificados pues hacerlos constar ahí, etc. ¿no? grabamos las entrevistas en vídeo, etc. bueno, es un trabajo bastante consistente bastante voluminoso ¿no? aunque ya digo que preliminar en cualquier caso y bueno, en el mapa veis el resultado. De las siete fosas que teníamos conocidas en 2010, pues pocos meses más adelante, tenemos ya 150 fosas. Sobre todo en el área central, como veis, de Cantabria. De muy diferente tipo. ¿eh? Eh, muchas de ellas no son grandes fosas comunes. Muchas, a lo mejor solamente tienen un individuo o dos, pero hay otras que tienen varios individuos, algunos tienen, algunas de ellas tienen algunas decenas de individuos, ¿no? y especialmente importantes son dos de ellas ya conocidas con anterioridad a nuestro trabajo, ¿no? investigadas también, que son las del cementerio de Ciriego de Santander y el de la llama de Torrave. La investigación de estas dos grandes fosas, las dos mayores, como digo, y conocemos en Cantabria, se debe a este hombre, ¿no? Antonio Montañón hoy nos acompaña aquí precisamente su hijo, director del Museo de Prehistoria, y Arqueología de Cantabria, que, eh, bueno, por iniciativa propia, con sus propios recursos y, bueno, con un tesón increíble, pues examinó un montón de archivos de Cantabria y también a nivel nacional, etcétera y logró identificar a un montón de personas, concretamente en el cementerio de Ciriego, pues de unas 1.200 y que, que hay eh, inhumadas, pues identificó los nombres de como 800 y pico, ¿no? Así que ha habido un trabajo de este particular pues absolutamente eh, meritorio. ¿eh? De hecho, recogió sus observaciones, su investigación sobre eh, Torla Vega y Santander, sobre las fuerzas comunes de Torrelavega y Santander, en este libro Rescatados del Olvido, que quizá conozcáis. ¿no? Así que nosotros no fuimos ni mucho menos los primeros a interesarnos por este tema. ¿no? Bueno, ahí tenéis las... Eh, eh, el cementerio de Ciriego de Santander, donde hay varias grandes fosas comunes que albergan, como digo, más de 1200 individuos y lo que hizo Antonio Entañón y su asociación de Héroes por la, por la República y la Libertad fue levantar una serie de placas conmemorativas eh, monumentos conmemorativos también para dignificar estas fosas, ¿no? Muchas veces no tiene sentido hacer una exhumación cuando los cuerpos están absolutamente revueltos, no hay modo de entregárselos a un familiar concreto, ¿no? Entonces, más vale en muchas ocasiones, pues, dignificar de algún modo, ¿no? hacer constar los algunos de los desaparecidos, etcétera, aunque sea una tumba común, pero deja de ser una tumba anónima, ¿no?, por lo menos. ¿no? Es una tumba que puede convertirse o rehacerse en digna, digamos, ¿no? Bueno, esto es lo que hicieron ahí, ¿no? tal como lo vemos hoy, ¿no? Y algún otro monumento que hay también en el mismo cementerio, también <coughs> erigido a nivel particular por las asociaciones, en concreto, muy cerca en estas fosas comunes, el monumento a los guerrilleros de José Labín, eh, conocido como el Cariñoso, que también están enterrados allí. Y lo mismo se hizo también en el cementerio de Torrelavega también aquí se dignificó el lugar donde se cree, donde se sabe, que está la fosa común. En este caso son, no recuerdo, ahora son ciento y pico personas las que están inhumadas ahí. Bueno, y esto se ha hecho también en otros casos. Pequeños monumentos, homenajes, recordatorios que se erigen en cementerios, en lugares donde existen fosas comunes, de estas épocas, en ¿no? la guerra En otros muchos casos no se ha hecho esto, claro, la mayoría de los casos, ¿no? de hecho ya digo que antes de nuestro trabajo pues, muchas de estas fosas eran completamente desconocidas, ¿no? prácticamente desconocidas, salvo normalmente pues, para la gente del pueblo ¿eh? que recordaba cosas. ¿no? La mayor parte de los desaparecidos en Cantabria estaban, como en el resto de España, en cunetas, a veces ya casi recuperables por remociones de tierras porque se ha echado encima del cemento el asfalto etcétera o en esquinas de iglesias son lugares abandonados descampados o en zonas anónimas de los cementerios como es el caso de limpias que comentábamos antes por ejemplo a veces en la zona del cementerio civil e incluso en, en cueva, en cimas, donde simplemente se han arrojado los cadáveres. ¿no? Y no hay que olvidar también, como decía antes, que eh, cierto número de desaparecidos corresponde a la represión llevada a cabo después de la guerra civil, ¿no? en la posguerra, es decir, una represión realmente de Estado, ¿no? como decía. Eh, no hay que olvidar, por ejemplo, los fallecidos en eh, trabajos eh, de obras públicas eh, de, con un carácter casi de, de, de trabajo esclavo, ¿no? eh, de trabajos forzados. ¿no? Es el caso aquí en Cantabria, por ejemplo, la construcción del embalse de la Coilla eh, o del túnel de la Engaña, actualmente eh, en desuso. ¿eh? donde murieron muchos trabajadores que en muchos casos, claro, no se les llevaba a enterrar un cementerio de modo digno. Se tiraban simplemente por ahí, desconocemos dónde están esas fosas, ¿eh? por los alrededores. Incluso algún informante, en el caso del embalse, nos ha dicho que a veces los tiraban incluso dentro de, de la propia obra, ¿no? entre el cemento, etc., ¿no? para hacerlo desaparecer. ¿no? O es el caso también, por ejemplo, de eh, los muertos, los fallecidos, los desaparecidos del penal del dueso, donde... Eh, se tenía recluidos a los eh, presos republicanos en condiciones absolutamente infrahumanas, muchos de ellos murieron y algunos de ellos fueron enterrados, posiblemente en descampados en torno a la cárcel. Otro grupo se llevó a Santander y se enterró en el cementerio de Ciriego en estas fosas comunes que decíamos ahora. ¿no? Así que todos estos también son desaparecidos y represaliados que se incluyen dentro de este tema amplio de las fosas comunes. Bueno, y eh, finalmente un capítulo pues, que es importante también. ¿eh? Como decía antes, la realización de mapas, inventarios de fosas comunes es el capítulo preliminar, ¿no? pero luego puede ocurrir que familiares o asociaciones reclamen los restos de sus deudos ¿no? y por tanto pues eh, se deben practicar, por respeto a esos familiares, las exhumaciones correspondientes, ¿no? y en este caso pues se abren estas fosas comunes, si se conoce con cierta exactitud su localización, ¿no? se examinan sus características, se dan los cuerpos a los familiares. ¿no? La primera fosa común de la guerra civil que se excavó con una metodología científica, ¿no? arqueológica y antropología forense en España fue en el año 2000 esta fosa relativamente pequeña con 14 individuos de crianza del Viejo. ¿no? A instancias de esta persona, Emilio Silva, que era un niño de 8 años cuando llevó, acompañó a su padre al cuartelillo. Durante la guerra civil ya nunca volvieron a saber de él. ¿no? Estaba preocupado, sabían que estaban enterrados en las afueras del pueblo, en una cuneta, ¿no? y. Eh, removió cielo y tierra hasta poder realizar esta exhumación de un modo, ya digo, decente, de un modo científico. ¿no? Eh, actualmente, bueno, es el, el, el presidente de esta asociación para la recuperación de la memoria histórica que os comentaba antes, ¿no? sigue siendo. Bueno, se hizo una placa conmemorativa, que es la primera de este tipo que se hizo. Ahí tenéis también una estadística para que os hagáis una idea. También tienen algunos años, no muchos, ¿no? dos, tres años, cuatro, ¿no? pero bueno, más o menos las cifras tampoco han cambiado demasiado, ¿no? pero simplemente para que hagáis una idea, ¿eh? esto que está en azul son fosas comunes que no han sido intervenidas, no se ha excavado ni no se ha hecho ningún tipo de trabajo, ¿no? las eh, excavadas totalmente pues son una pequeña parte, hay otras muchas desaparecidas también, otras muchas eh, que ya no existen porque se trasladaron los cuerpos, como decía antes, al Valle de los Caídos. ¿no? Ahí tenéis las exhumaciones que se han desarrollado ¿eh? por comunidad autónoma, ya digo, hasta hace unos dos o tres años, ahora hay algunas más. Y bueno, veis que en Castilla y León, por ejemplo, ¿eh? se han realizado muchas exhumaciones, veis que en Cantabria solamente una con éxito realmente, ¿no? que hablaré luego. y los individuos exhumados de estas fosas también por comunidad autónoma. En total, más de 10.000 individuos recuperados, ¿no? o restos de personas recuperados. Parecen muchos, pero claro, en comparación con los 120, 140.000 que al principio, ¿no? pues suponen un 10% o menos probablemente de todos los desaparecidos que actualmente están dispersos por todo el territorio nacional. ¿no? Es Andalucía donde se, han se ha recuperado el mayor número de, de individuos. Y bueno, en Cantabria, concretamente, dos individuos que son de esta fosa que veíamos antes, en Talledo, en Castroordiales, a que luego lo Bueno, respecto a las exhumaciones, hay un protocolo, hay una ley de 2011. <coughs> que especifica muy bien, con bastante detalle, cómo hay que realizarlo, hay que pedir toda una serie de permisos, ¿no? permisos de excavación arqueológica, pero también permisos eh, del ayuntamiento, permisos del gobierno de Cantabria, en caso de estar la fosa en un cementerio de titularidad eh, del obispado, como suele ser normal, o casi siempre, pues también hay que pedir permiso de obispado, hay que pedir una solicitud o permiso a los dueños del terreno, si no es comunal, o no es municipal, o estatal, si no es público. Tiene que llevarlo a cabo un equipo capacitado de arqueólogos, antropólogos forenses, etc. ¿no? Bueno, es, exige, eh, o hay toda una serie de normativas para que esto se haga bien. ¿no? Y así se hacen las exhumaciones actualmente, ¿no? con una tecnología... Eh, con una técnica arqueológica y de antropología forense muy precisa, igual que cualquier otra excavación arqueológica. De hecho, no solamente se recuperan los restos óseos de los individuos ahí enterrados, sino también objetos eh, que llevaban con ellos, como por ejemplo, eh, el calzado, correajes, hebillas, monedas, etcétera, etcétera. ¿no? en muchas ocasiones elementos orgánicos como el cuero pues han, se han conservado ¿no? a pesar de que han pasado ya 80 años ¿no? y también se suelen encontrar en las fosas los, los autores digamos, de las muertes de esas personas, ¿no? concretamente las balas muchas veces alojadas en los cuerpos o los, en los, cuerpos, o los casquillos ¿no? bueno, todo esto también son pruebas forenses naturalmente y arqueológicas ¿no? para determinar quién es el autor de sus asesinatos eh, incluso dar ...pistas sobre los allí enterrados, etcétera. Y luego hay un proceso posterior también... ¿eh? En, ...en la propia excavación y en el laboratorio... ¿no? ...donde esos restos humanos se examinan, se analizan por los forenses... ...se hacen análisis de ADN también en muchos casos para compararlos con los de sus familiares, para reconocer a estas personas, etc. ¿no? Así que es un proceso muy detallado, minucioso y se hace a conciencia ¿no? hoy en día. Por lo que respecta a Cantauria, solamente se han realizado dos exhumaciones. Bueno, conocemos, tengo conocimiento de una más en tres visos que no tuvo resultados, pero no conocemos ni quién la llevó a cabo, ni cuándo, ni cómo, ni por qué. ¿eh? Fue hace unos años, creo. creo. Por lo que sé. ¿eh? Pero bueno, en principio se han llevado a cabo solamente dos que sean controladas, digamos. ¿no? Una de ellas, en, en, como decía antes, en el cementerio de Talledo, en Castro Urdiales, ¿no? a eh, instancias de la sobrina de uno de los enterrados ahí. Fue una cosa bastante emotiva. ¿no? Y otra exhumación, ahora comento brevemente las dos en Caranceja, en Reocín, en la ermita de San Roque, que no obtuvo resultados. No pudimos encontrar, en este caso, los, los cuerpos que buscábamos, los restos que buscábamos. Esta es la primera de estas excavaciones, la de Talledo, se llevó a cabo en 2005 bajo la dirección de Paco Echeverría, un conocido antropólogo forense de la Sociedad de Ciencias Aranzadas de San Sebastián, que ha exhumado decenas de fosas en toda España y también con la, el apoyo de Antonio Antañón que veíamos antes, que fue el autor del de de investigador, digamos, de las grandes fosas de, de Ciriego y de, y de la llama de Torrelavega. ¿no? Se sabía, se recordaba en el pueblo, incluso había un testigo de dónde estaban enterrados los cuerpos, junto a la tapia del cementerio, en el interior del cementerio, realmente. ¿no? Y bueno, pues se excavó. Allí efectivamente se encontraron los restos de dos personas, dos, dos jóvenes de entre 20 y 25 años, que eran dos eh, soldados vascos del batallón Rosa Luxemburgo, que a la caída, cuando estaba cayendo ya la ciudad de Santander, volvían hacia Vizcaya. ¿no? En ese momento alguien les denunció la Guardia Civil y los cogieron presos y luego por la noche los atraparon un, un grupo de falangistas y los asesinó allí. Estos son los restos en cuestión. Y los dos cuerpos presentaban pues, el típico balazo en la nuca. Este es el otro caso, también en este caso un tiro en la sien. Y la otra exhumación llevada a cabo en Cantabria, pues es esta, junto, ¿no? nos habían dicho que era en el exterior de la ermita de San Roque, concretamente en la parte trasera. Es una excavación que llevamos a cabo también en colaboración con los Afero y desde la Universidad de Cantabria. Y bueno, estuvimos ahí todo el día haciendo agujeros, pero había muchas contradicciones entre los testigos, había pasado mucho tiempo, no recordaban bien. Al final incluso metimos una pequeña máquina excavadora para abrir una gran extensión de terreno, pero sin resultado ninguno. Así que esta excavación fue totalmente infructuosa, a pesar de que sabemos que por lo menos en la zona hay enterrados varios varios individuos, en este caso no víctimas de asesinatos, sino eh, víctimas de bombardeos, etcétera, de acciones bélicas ¿no? que habían tenido lugar en los alrededores y que fueron enterrados ahí. Bien, en conclusión, ¿eh? de estas 150, o en torno a 150 fosas que conocemos en Cantabria, ¿eh? pues eh, convendría, desde luego, estudiarla más a fondo y convendría también hacer, en ¿no? los casos que se requiera, las correspondientes inhumaciones, exhumaciones. ¿no? Ya digo que solamente se ha intentado en dos ocasiones, ¿no? a diferencia de otras regiones donde esta actividad pues eh, ha tenido mucha más importancia. ¿no? En cualquier caso, este no es un problema solamente de Cantabria, la falta de interés en general por parte de las autoridades, del gobierno, pues es un poco general ¿no? en toda España. ¿no? Efectivamente quedan todavía como 100.000 desaparecidos ¿eh? que siembran toda la geografía española ¿eh? y eh, que hasta que no, no digo yo que se exhumen, pero hasta que por lo menos no se dignifiquen los lugares se reconozcan las víctimas etcétera pues esto será una herida que todavía queda por suturar que queda por cerrar desde hace 80 años ¿no? a veces oímos declaraciones absolutamente increíbles por parte incluso de miembros del gobierno ¿no? recuerdo ahora unas declaraciones de hace un tiempo yo creo que era de hernando este el portavoz del partido popular que decía que las los familiares antes se acuerdan de las víctimas cuando hay subvenciones de por medio. ¿no? O sea, falta ser sinvergüenza. ¿no? Bien, entonces ya digo, no se trata solo de desenterrar por desenterrar, salvo que alguien, un familiar, etcétera, lo, lo desee, sino por lo menos dignificar, reconocer, ¿eh? averiguar. Eh, dónde están esas víctimas y de ese modo pues cerrar ya por fin eh, no aquí no hay ninguna fan revanchista ni de venganza ni mucho menos cerrar ya por fin esas heridas todavía abiertas eh, desde hace tanto tiempo muy bien pues nada más eso es lo que quería contaros no sé si tenéis pues muchas gracias ahora sí que iniciamos un... un tiempo de preguntas de cuestiones ¿Qué es? os haya sugerido la conferencia eso de que se dedican cero euros ¿Sí? cero euros desde el dos al tema este de dos mil en trece realmente las troyas sin estar porque creo que se han trasladado a Rusia a desenterrar cadáveres de, de soldados de la región azul ah sí pero eso claro no, sí pero eso fue no a cargo de la, de la partida de memoria histórica se fue a cargo de otras partidas del gobierno que ignoró. Pero efectivamente hubo una especie de expedición para recobrar cuerpos de la división azul, Recuerdo haberlo leído, no tengo muy informado, pero lo leí hace unos años. Yo no estoy muy informado de eso, pero sé lo que leía en el periódico, eso hace unos años, hace pocos años. Sí, pero eso no puede haber salido de los fondos de memoria histórica porque no hay presupuesto para ello. Habrá salido de otras cosas. Lo digo sarcásticamente Ah, bueno, <risa> vale. Sí, ya imagino que es sarcástico. Pero hay que decir que, bueno, que habrá habido también eh, partidas igual que... Eh, ya sabéis que estamos subvencionando también la, el Valle de los Caídos o la Fundación Franco, todos. ¿no? ¿Eh? Tienen subvenciones y, públicas, y, ayudas... Eh, imaginar, trataban, imaginar en Alemania una fundación Adolf Hitler. ¿no? Pues aquí la tenemos. Tenemos la trataban, Fundación Francisco Franco trataba, y la se, pagamos. Se jactaban de que la colaboración de la historia rusa, de la, sí. de de, rituales, ¿no? mm. que dieron todo todo tipo de facilidades. Dicen yeah. es que eso se les podía ¿no? yeah. llevar de vuelta yeah. a las autoridades españolas, A mí me gustaría saber cómo es posible la influencia y el poder que tienen determinados párrocos en, eh, en algunos municipios, en algunas diócesis yo soy amigo de Antonio Tañón y en muchas ocasiones me he explicado que dentro de la acción que han estado llevando, las resistencias que han tenido y las dificultades eh, a la hora del de, cementerio del pueblo, donde se sabía que estaba en una, una fosa, las exhumaciones, que claro, ya echando el horda la bola grande, tenemos el caso del Valle de los Caídos, con la congregación que está allí, que cómo es posible que, esto, que el Poder Civil Tenga que estar susumido a lo que decidan sí. La, sí. las diócesis religiosas, que en cualquier de los casos esto es algo que nos afecta a todos, sí. que es la sociedad civil la que debe de, de, de jugar un papel, desenterrar a los muertos y dar dignidad a esa gente. Sí. Bueno, el caso del Valle de los Caídos es escandaloso incluso, ¿no? La oposición que hay, hacer cualquier cosa. ¿no? Y además, insisto, les estamos pagando también, ¿no? Todos los españoles. ¿no? Pero ocurre también a nivel, como dices, de, de pueblos. ¿no? Hay párrocos que, bueno, que, que nada de remover el pasado. Tal, lo mismo que suele comentar también el gobierno y demás, ¿no? Y el problema es que, claro, muchos de los cementerios son de titularidad de, del obispado. ¿no? Entonces hace falta su autorización para hacer cualquier cosa ahí dentro, ¿no? Así que a veces, efectivamente, hay una oposición bastante fuerte por parte de los párrocos. Otras veces no es así. Por ejemplo, en este caso de, de Limpias, es al revés. ¿no? El párroco fue precisamente el que proporcionó el libro con la lista de inhumados allí, que había copiado otro párrafo, otro párroco a partir del registro civil, ¿no? afortunadamente, porque se le ocurrió. ¿no? Pero hay veces en que sí, ahí se ve una oposición por parte de la Iglesia también, o de personas concretas, de párrocos concretamente. ¿no? Sí. A mí me ha llamado la atención, Ángel, que curiosamente me parece que en una de las estadísticas que nos has enseñado, en Castilla y León, el número de sumaciones ha sido sí, es muy, muy llamado, grande. Encontrar. Teniendo en cuenta que en Castilla y León, también eh, el gobierno es que, del Partido Popular sí, ha tenido sí. la iniciativa ya, pero eso, Claro, pero eso no privada. importa mucho porque las iniciativas son privadas, y no son cosas que haga el gobierno. ¿no? Teóricamente, según la ley de memoria histórica, eh, las autoridades, las instituciones no tienen que... Eh, no se compromete la ley de memoria histórica, por eso a algunos les parecía insuficiente, ¿eh? como Izquierda Unida, por ejemplo. Eh, no eh, tienen que comprometerse a sufragar y a hacer las exhumaciones y tal. Solamente les compromete o les obliga esta ley a apoyar estas iniciativas, nada más. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, en Castilla y León, bueno, ya hemos visto que la primera fosa excavada es precisamente en el Bierzo, ¿no? ¿Mm? y ahí hay gente muy activa, ¿no? está Julio Vidal que es un arqueólogo, que es el arqueólogo territorial de, de León concretamente, eh, su mujer que es eh, antropóloga, forense también, y eh, bueno unas asociaciones bastante potentes, ¿no? como eh, precisamente esta de la recuperación de la memoria histórica, pues es también de, de esta zona, ¿no? entonces se han preocupado mucho de todo este tema, ¿no? y es una zona bastante avanzada en ese aspecto, digamos. ¿no? He hecho muchos trabajos, muchas sumaciones ahí, sí. Dime. Volviendo un poco al trabajo que habéis realizado en Cantabria, yo te preguntaría dos cosillas. Eh, por un lado, ¿es esperable que aparezcan más fosas? ¿Y cuáles son las zonas que quedarían por, por explorar? Bueno, nosotros intentamos explorar un poco todas. ¿eh? De todos modos, la cosa es bastante diferencial, como habéis visto, ¿no? La gran mayoría de las fosas detectadas están un poco en el centro de Cantabria, ¿Eh? <coughs> hay zonas como más al sur, etcétera. etc., claro, también son, hay zonas donde, eh, que cayeron antes en manos de, de, de Franco, otras que cayeron después, eso también influye, ¿no? influye también la represión posterior, etc intentamos sondear todo lo que había en la bibliografía, etcétera, y a partir de investigando, incluso a los pueblos, a entrevistar testigos y tal, y esto es lo que salió. ¿eh? Yo no sé si estas zonas más en blanco tendrán muchas más fosas, supongo que muchas más no, porque ya se, habría, se sabría, ¿eh? hay, hay también historiadores que se han preocupado, no del trabajo concretamente, de hacer un mapa de fosas comunes, pero sí del mapa de estudiar las víctimas, los desaparecidos, etcétera, ¿no? Las víctimas de la represión en general y tal, ¿no? Yo creo que hubieran salido más cosas. De todos modos, algunas más estoy convencido de que saldrán también. De hecho, bueno, hace pocos días he tenido conocimiento de una más en San por ejemplo, que no tiene ni idea, que es de unos individuos fusilados en Vizcaya y traídos enterrados ahí. ¿Habéis sacado alguna hipótesis de por qué se concentra en esa zona? No, no. ¿O es un trabajo que todavía No tengo ni idea, sí. Habría que completarlo también, habría que mirar mejor otras zonas también. Dime. Perdón, no es una sugerencia. tener que ver con el eje principal de la base de las tropas? Sí, bueno, por eso digo que, que dependiendo de las zonas, si fueron ocupadas antes o después, eso tiene que tener alguna relación, ¿no? Pero exactamente cuál es, pues no te podría decir, ¿no? A mí se me ocurre que quizá está en el eje de las proximidades del eje fundamental de las vías de comunicación en Tanderburgos, ah. o eh, en yeah. las, las grandes yeah. poblaciones no yeah. sé si yeah. me ha puesto o sea, aquí a especular ¿no? podría sí. ser sí me sorprende que haya por ejemplo en el valle de, de, del Sahanasa sí. me sorprende que que no haya ninguna referencia ¿no? yeah. a mí me sorprende decir, o, sea, o por ejemplo en la zona de Reynosa no, no, de hecho en Reynosa, bueno hay, hay estadísticas, que en el, este, Fernando Obregón, por ejemplo, sí. eh, tiene casi pueblo por pueblo, eh, más o menos investigado las sí. víctimas, sí. etcétera, y ahí, efectivamente hay víctimas, ¿no? Pero bueno, no hemos detectado por lo menos, o no hay referencias por lo menos a, a fosas. ¿no? También es verdad que en muchas zonas las llevaban, por ejemplo, a Santander, ¿no? a Ciriego, etcétera. etc. ¿no? Los trasladaban en camiones ¿no? y muchas veces los fusilaban en la propia tapia del cementerio ¿no? y luego los enterraban ahí mismo. ¿no? O sea, hay también traslados, claro. Incluso, como acabo de decir, incluso de Vizcaya a Cantabria, con ¿no? esta fuerza de Santoña San Nueva. ¿no? En las exhumaciones que se hicieron durante la causa general. ¿Sí? ¿Solo se sumaron soldados del, del ejército sublevado? Bueno, más bien se investigaron. ¿eh? Sí, Las investigaron. exhumaciones son un poco posteriores, que son ya para llevar los cuerpos a salvaje de los caídos. ¿eh? Uh -huh. Eso fue más bien relaciones de fosas, etcétera que hacían los fiscales, y ¿eh? que mandaban a Madrid. Uh -huh. Pero ya digo, casi todo eran los crímenes cometidos por los rojos, claro. Uh -huh. ¿no? De los otros no se hablaba, naturalmente. ¿no? Es un estudio totalmente sesgado. En la excavación de Caranceja, yo estuve en esa excavación, yo, yo ah, bueno. allí, de Caranceja, y el señor que salía, el señor mayor que salía con, sí. con Antonio Tañón era, era, era mi abuelo. Ah, pues, hombre, este sí. era el principal testigo, un hombre muy sí. majo, que le entrevistó para Paco sí. hizo un vídeo... Pues ahí lo que pasó, aparte de que los señores mayores, este que ya no vive ninguno de ellos, de los que estuvieron Vaya, en ese momento allí, eh, aparte de cada uno decir una cosa diferente, eh, tampoco el... tan diferente más o sí, menos pero, era bueno, por ahí 15 pero... Arriba, claro pero, pero, pero muchas yo, veces el problema que, que me comentaba mi abuelo que había es que en la ermita de San Roque que es la sí. ermita que se ve en viene San Roque, justo ahí eh, se habían producido como dos o tres eh, restauraciones yeah. Con lo cual ahí había cascotes de tejas había de todo Ya, yeah, entonces cubierto, con, con, por mi pasando la, la, la excavadora sí. iba saliendo iba saliendo sí. cada vez más eh, de todas maneras, aquella zona anteriormente era sí, ¿no? la zona escombros y tal. que se sí. inundaba. Sí. Sí. Y, bueno. y luego, eh, en otro tema, con respecto al mapa de fosas que tú, que tú dirigiste, eh. Eh, pues a mí me gustaría que alguien de pues haga la, pro la propuesta que nos ha hecho para que la consejería pues la acepte y que, que contéis un poco en qué se basa. Pues mira, nosotros hemos pasado un documento hace no demasiado tiempo, un documento de la propuesta de fosas, en las que pedimos que se concluya, eh, queremos que queremos que se socialice, que podemos, que cualquier persona interesada pueda, mediante la elaboración de un mapa dinámico pueda intentar tener acceso a esa información de una manera, lógicamente, que esa información sea confidencial. Y luego haya un cuarto, un cuarto aspecto en que esa información dejara de ser confidencial y a la persona realmente interesada se pudiera decir, mire, este señor que está aquí es tu abuelo, es Es una propuesta que hemos presentado pues, hace unos días, dentro de lo que es eh, la proyección de la ley de memoria histórica, yo creo que fue hace dos sí, semanas. Eso es una idea. Yo ahora, Tamar, haga la pregunta, porque sí. eh, ya que estás aquí, como no somos voluntarios <risas> al peloteo, ¿no? porque no, no, sí es cierto que, igual que con el caso de Almería, eh, todo un poco el planteamiento que teníamos los memoriados, que básicamente eran tres ejes, ¿no? eh, un tema de la ley de memoria histórica, que es un tema que se comporte con todas las asociaciones memorialistas, no es un tema nuestro. Eh, el tema de de dar y fundir el trabajo que ha hecho el sobre las fosas y en tercera situación, que llevamos dos años peleando con los partavoces del Parlamento y pensaba que se hiciera el acto que, que planteaba antes Agustín también. Es decir, pues, pues mira, devolverle un poco que la persona que ha engranado o que, o que ha echado el aceite en la maquinaria, pues ha sido Mario, ¿no? Es decir, Pero... esa parte, ya que haces la pregunta, te la devuelvo, ¿no? Decir, ¿no? Y bueno, de, de alguna manera, reconocer que hay veces que bueno, que hay gente que, pues, bueno, que se toma las cosas en serio y las circunstancias en las que no entramos, no, que pues ha posi posibilitado ¿no? que, que en este momento confluya, confluya eso. ¿no? También, y ya que eso lo he dicho a él, también lo digo, que a veces también nos da un poquito de rabia, a mí personalmente me da un poquito de rabia, ¿no? es en decir, fin, tanto tipo peleando, de repente alguien entra al el mecanismo y sale todo como ahora de prisa y corriendo, y que yo, yo por otro lado, desde mi a decir que nosotros siempre dispuestos a dar un paso atrás y ocupar la, la parte de atrás del fondo, siempre tiene interés de que este tipo de cosas. Al respecto a esto lo que comentabas, de la divulgación, la difusión, la web, etc., he olvidado comentar que paralelamente al trabajo que hacíamos, el gobierno abrió una web con precisamente las cosas que estás tú comentando, es decir, un sitio donde eh, los familiares o cualquier interesado podía ingresar ahí, eh, meter datos... Eh, aportar informaciones o recabar informaciones etcétera etcétera desgraciadamente esa web desapareció también claro pero eso es una idea muy interesante ¿no? una fuente de información importantísima y también de hecho bueno asociaciones como esta misma de, de la recuperación de la memoria histórica eh, lo tienen en su web también te puedes aportar ahí los datos que quieres o eh, te buscan un familiar incluso se encargan ellos de todo con los datos que tú das etcétera ¿no? o aportar nuevas informaciones es un modo de interactuar con la gente, ¿no? con cosas que no encuentras en una bibliografía. Ni, ni tal, ¿no? ¿Cuánto tiempo crees que se tardaría en finalizar el trabajo de trabajo? Joder, no tengo ni idea. No sé, hombre, algo decente en un año se podría hacer, por ejemplo, yo creo. ¿no? Se ponen dos o tres personas ahí a buscar y meten ocho horas al día. Ah, es un trabajo un poco penoso porque hay que estar pues eso, <coughs> tirando de coche todo el día, de un lado para otro, etcétera, Nosotros, eh, cuando se conocía la localización de una fosa, tomábamos también el punto con GPS, ¿eh? en los casos en que se sabe, en otros es imposible saber el sitio exacto o aproximado, ¿no? Es un trabajo laborioso, luego entrevistar a los testigos, etcétera, documentarlo en vídeo, porque como decías, ya muchas de estas personas están desapareciendo desgraciadamente, ¿no? Si no nos damos un poco de prisa también, ya adiós. Bueno, de hecho, yo creo que ya a estas alturas casi podemos decir adiós, a testigos directos, por lo menos. Hay casos como este, Emilio Silva, que os decía, el presidente de la Asociación para Recuperación de Memoria Histórica, que, claro, tenía ocho años cuando era, estaba de testigo, ¿no? y ahora y todo ya es muy mayor al hombre, claro. se construían a partir de los restos que quedan de ese pasado. ¿no? Sí. Entonces, un poco de sí. lo sí. de los memoriados es Es este. sí. una visión de la historia de Cantabria que, que, yo no sé, cuando en el siglo XXI si trabajos como el que estamos emprendiendo sí. los hiciera, pues probablemente pasaríamos del Vía de la Montaña a, a recordatorios sí. sobre Sultán y Ormachea y el Marqués de Cavaz, ¿no? Y, y no sé cuáles serían los siguientes hitos sí. que queríamos encadenando durante sí. el siglo sí. XXI. ¿no? Sí. Sí, esta visión tan conservadora que queda mm, este ambiente tan conservador, tan apático que esta imagen tan verde y un poco musgosa que tenemos sí. y no reconociendo el trabajo eh, que muchos colectivos, muchas personas han desarrollado en esta región. ¿no? En esta región eh, tenemos organizaciones a nivel internacional que que tienen parte importante de su sede aquí, ¿no? Eh, tenemos un, cualquier movimiento político y social que ha habido en Cantabria en muchos de ellos ha habido serias bases importantes en esta región ¿no? entonces un poco este discurso, ¿no? este, este discurso que nos hace a la vez a todos más ¿no? es decir, y, y, y el problema no es que lo seamos, el problema es que no lo hemos sido ¿no? entonces un poco, ¿por qué? vamos perdiendo las raíces ¿no? vamos perdiendo las raíces y a veces esta patina del olvido eh, nos da una imagen y, y nos impide ser justos ¿no? Estoy viendo aquí ahora que, mira, que me está poniendo un poco de eso, ¿no? Y, y un poco es de contarle que por ejemplo el de Trabajo Almería se lo debemos a ella. Nosotros no tenemos pensado eso, ¿no? Entonces, hay trabajos que van saliendo y, y que hay que hacer justicia en el pasado. ¿no? Y, y es necesario. Es que... Si no, ¿qué estamos construyendo? Hay un aspecto que no he tocado... Bueno, porque suponía que esto era una especie de cosas así un poco medio científica, ¿no? Pero es la faceta emotiva de todo este asunto, ¿no? Que es también muy importante, ¿no? y que afecta a todo y que te afecta cuando estás excavando una fosa o tal y es ver por ejemplo a los familiares ahí algunos llorando otros emocionados otros super agradecidos etcétera es curioso por ejemplo en esta en este en esta tumba de, de talledo, aquí todo el mundo sabía que había que había gente enterrada y había unas flores de plástico y dicen los del pueblo que siempre han ¿no? hay flores encima de ese de ese agujero no había nada que lo marcara. En esa zona de césped había unas flores de plástico, pues yo no sé, de la guerra a lo mejor, ¿no? O de que eh, asesinaban a estos individuos. ¿no? Así que tiene también muchos eh, caracteres que, por ejemplo, eh, pues eh, el Hernando este cuando habla no tiene en cuenta. ¿no? Él y otros muchos. ¿no? Bueno, pues si no hay ninguna intervención más. Ángel, muchísimas gracias, gracias a por tu artículo, por tu colaboración, por todo por este rato que nos has ofrecido esta tarde. Muchísimas gracias. Y bueno, antes de marcharnos, eh, ejercer un poco de anabotín <risa> y de deciros, como siempre, que, como siempre decimos aquí, que la cultura es libre, pero la cultura no es gratis. Entonces, aquí tenemos unas hojas, si, lo que, si queréis colaborar con nosotros en las campañas que llevamos a cabo, y si no, oye, la revista tiene artículos interesantísimos que han salido de nuestras afiladas plumas, o sea, no tiene desperdicio. Aprovechar la ocasión. Gracias a todos.